Las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 El McDonald tenía una granja y oh. y en su granja tenía un cerdo y ahí oh. con su oinca aquí con su oinca allá Oinka aquí oinca allá oinca en todas partes el viejo McDonald tenía una granja y ahí o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 la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera vivieron para siempre una vida sin fronteras ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todos partes! ¡Somos figuras! Entrado soy yo Soy un círculo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 Aquí estoy como estás tú.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 Quitó un zapato y el otro no, Dil, Dil, Dumpling, hijo John.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 Y el arpa ya liberó. Con los huevos de oro que ya pudo vender, su amada vaca fue a comprar. Ahora el arpa sonreía y amaba cantar. Solo escucha. ¡Guau! ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha. La voz empezó a correr.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 3 papas, 4, 5 papas, 6 papas, 7 papas más Béisbol Dos Elefantes Tres Ratones Cuatro Globos Cinco Monos Seis Patos Siete Llamas 9 Perritos 10 Gatitos Contemos otra vez. 7. Qué pase, te vamos a ayudar ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No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 Ha, ha, ha, ha!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 Llores, papá te quiere, y yo también. Cinco ranas moteadas.